Ahora defender la verdad cuesta pena de la muerte El león es la verdad y su paso está llamando a las gentes Libertad para Julia asesinado Los héroes. Cuéntate y defiende tus derechos. Unidos entre todos haremos del cielo nuestro techo. Libertad para Julián. Asesinos lo no quieren silenciar. Los últimos a los primeros pasarán Libertad para la tierra La madre está pidiendo unidad Libertad, libertad Sin secretos llegaremos a